Y icónicos, espero se encuentran a todo dar Los saluda a su amigo Aiko Rex. A través de los años, he conocido una gran cantidad de historias muy interesantes de los videojuegos. En algunas he sufrido y en otras he llorado, pero aún así, no importa si el juego es fácil o difícil, el motivo para continuar jugando es saber que termina esa fantástica aventura que empecé a jugar. El otro día, viendo videos en YouTube y platicando con algunos conocidos, me han dicho que los videojuegos de Dark Souls son difíciles y muchos de ellos han dejado de jugarlo por su dificultad ya que pueden llegar a ser muy estresantes. Por eso en este video daré mi opinión sobre si la trilogía de Dark Souls es difícil. Rex, adelante con el video. Dark Souls es la trilogía de videojuegos de rol, acción y aventura que fue lanzado a plataformas de Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, PC y la primera versión de Dark Souls también fue lanzado para la Nintendo Switch. Al inicio de cada videojuego de esta trilogía, tenemos que diseñar a nuestro personaje, elegir qué clase queremos que nuestro personaje sea, puede ser un guerrero, caballero, hechicero, entre otros. También tienes que elegir un artilugio que te puede servir más adelante en el juego, y de ahí, cuando estés avanzando, aparecerán marcas que te indican cuáles son los controles básicos para poder continuar esta gran aventura. Lo único que no nos avisan que unos metros más adelante se nos va a presentar el primer jefe que tendremos que confrontar. En ese momento uno se percata que el juego ya apareció en tu primera dificultad, porque como no has mejorado el nivel de tu personaje, aún es muy débil y no tiene nivel para poder vencer a este gran rival. Algunos pudieron derrotar al primer jefe y avanzar una parte de esta aventura, pero aún así, mientras avanzaban en el juego se les hacía más complicado y pocos pudieron terminar el juego. De esos pocos videojugadores que han terminado el primer videojuego y otros que han podido jugar la trilogía completa, se encuentra su servidor. Puedo decir que el juego sí puede tener una dificultad, que puede llegar a ser muy estresante, y puedes mandar a volar el mando porque el jefe ya te ha vencido tantas veces que te dijo a ti mismo. Ya dejaré de jugar esta cosa, luego lo continuo. Al día siguiente que vuelves a continuar la partida, te percatas que tuviste de entrar al jefe o a los enemigos de una zona que no podías avanzar, y cuando llegas a la etapa final del juego y logras eliminar al último personaje, te sientes satisfecho de haber acabado este gran juego. Una vez que vuelves a empezar nueva partida o te pasas al siguiente juego, te percatas que su nivel de dificultad no es difícil. Simplemente para los videojugadores que no tienen tanta experiencia o paciencia al jugar esta gran historia, se les va a ser difícil. El secreto para poder acabar este juego es aprender a leer los movimientos de cada enemigo y las habilidades que tiene tu personaje. Porque si eres el típico jugador que se lanza atacar cuerpo a cuerpo, lógicamente los enemigos te van a vencer fácilmente. Y si no sabes medir instancia de ataque cuerpo a cuerpo, te recomiendo que acabes el juego siendo hechicero, arquero u otra clase que te permita atacar desde lejos, o aprender a atacar, esquivar y defenderte en el momento adecuado. También tienes que aprender a mejorar las habilidades de tu personaje, porque si no mejoras esos aspectos te costará estar avanzando en el juego, debes de mejorar la armadura y el arma del personaje, no destruyes a los NPC porque al momento de regresar a la primera hoguera algunos te podrán vender o regalar algún artilugio que te ayudará en el juego. Por eso la próxima vez que empieces a jugar un juego que pienses que es difícil o creas que es aburrido, no lo dejes de jugar simplemente, continúa y termina el juego, porque al final sentirás una gran satisfacción y aparte conocerás el trabajo y el desempeño de las personas que desarrollaron dicho juego que te hizo pasar minutos o horas de diversión. Recuerda que la práctica, la pasión y el empeño siempre determinarán un gran resultado. Si te gustó el video apóyame por favor con manita arriba, comparte y suscríbete a la comunidad de Iconico Mundo.